Eh, más que contaros exactamente lo que es el campo, que lo hablaremos más tarde cuando, estemos más, cuando ya estemos todo el grupo, sí que a mí me gustaría como, como, como comentaros la primera idea, ¿no? es como el concepto de Kit Crack, es un kit de herramientas para prototipar una sociedad en Crack. Kit de herramientas realmente somos el grupo que vamos a generar, que somos ahora 14 personas. Somos digamos, el equipo de trabajo, el, el grupo que nos vamos aquí a intentar organizar, convivir, que vamos a estar los 12 días aquí y en el que cada uno tiene como una función, ¿no? o sea, cada uno puede tener como una tarea o, una, o algo para hacer. Eh, Felipe y Sofía se van a encargar como de cosificar en audiovisual las cosas que vayamos haciendo o, o proponernos actividades para hacerlo. Eh, Anne se va a encargar sobre todo de hacer lo mismo pero más en una parte más gráfica o más de dibujos y tal. Y luego en, Y luego Idoya y yo nos encargamos más de la parte más de dinamización, proponer actividades, etcétera, etcétera. Y, y vosotras, y, vos, y tú? tú? Lo que la, la, vuestra responsabilidad así dura es, bueno, proponer, sacar, o sea, exprimir vuestro cerebro, sacar ideas, proponer cosas, eh, pasarlo de puta madre, para que no vas a engañar, y yo qué sé. Y, y, y nada, y convivir aquí. Y entonces, en estos tres días, entre los que nos cuiden que no sé si, por ejemplo, estos cuatro casos os resultan atrayentes o, o no, o, o los conocéis o no los conocéis. Digamos que, para nosotros, esto, es, elegir estos cuatro temas es porque los vemos como un posible complemento a lo que podamos aportar cada uno de nosotros.